Premier League versus La Liga. ¿Puede ser que haya sido yo el primer jugador que hayas visto aquí al llegar? Sí, no, pero el primero fue, fue Erlín. A, a ti te vi luego después. Pero, Dios. Justo tengo una anécdota del primer día que llego yo aquí. Me dice, bueno, a las cuatro y media entrenamos hoy. Digo, si no he traído ni las botas. <risa> Hola, Sergio. Bienvenido. Aquí hemos preparado un juego con papelitos y vamos a comparar un poco nuestras experiencias, lo que tú has vivido, lo que yo he vivido y vamos a hablar un poco de ello. Manchester. Bueno, no, la verdad que desde el primer día que, que llegué me sentí, me sentí como uno más que al final para un jugador joven y, y recién, y recién llegado a un nuevo club pues es, es lo, que, lo que quieres porque así te da eh, más confianza para… Para, bueno, para implantar un poco tu, tu juego y, y transmitir confianza también a los demás compañeros. Y la verdad que, que me ayudaste mucho desde, desde el inicio y, y muy contento por, por, estos, por estos meses aquí. ¿Puede ser que haya sido yo el primer jugador que hayas visto aquí al llegar? no el... yo, me acuer... yo me acuerdo que te vi un... recién llegado también sí sí Sí, sí no, pero el primero fue, fue Erlín, a, ah, a ti okay. te vi luego vale, después vale, vale. En, en la comida. Vale, sí. Vale. Sí. ¿Qué es lo que más te impactó al llegar aquí? Sabemos que, que el City pues es uno de los, de los mejores clubes del mundo y sí que es verdad que, que a nivel de, de instalaciones pues eh, están al, al último detalle y la verdad que, que me sorprendieron mucho también eh, todos los compañeros porque al final eh, lo ves en, en, la, en la tele, lo ves durante muchos partidos en la Champions y, y al final eh, siempre sueñas con, con jugar con ellos y bueno, este año se se ha hecho realidad y la verdad que, que todos me sorprendisteis el, el nivel que teníais y, y muy contento de estar con vosotros. Y Hablando de Manchester, bien, el clima, la vida aquí, ¿cómo que te parece? Bien, yo la verdad que, que he vivido eh, en sitios que hace bastante frío, porque también estuve en Dortmund y, y allí hace bastante, bastante frío y la verdad que, que me, estoy, me estoy adaptando muy bien. Bueno, yo quería preguntarte qué tal, como sé que es verdad que llevas eh, mucho tiempo aquí y que me gustaría saber cómo fueron tus, tus primeros días. Bueno, pues yo básicamente llevé hace cinco años ya, en mi sexta temporada aquí. Eh, sí, es verdad que en un principio a mí eh, lo veía muy grande, porque al final eh, un club como City, eh, uno de los mejores equipos del mundo, Siempre impresiona un poco saber eh, con quién vas a entrenar, jugar, pero, pero muy, muy feliz de estar aquí, de, de poder ayudar al equipo desde el minuto uno que he llegado aquí. Eh, me acogieron muy bien, al igual que tú. Y, y bueno, por lo que te he preguntado yo después, la vida de Manchester, si sí es verdad que el clima no es el mejor. Eh, es verdad también que estaba en Bilbao, en, en España, y, y no es todo el día sol, pero, pero aquí hace bastante frío y, y se nota. El Mr. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Justo tengo una anécdota del primer día que llego yo aquí, al City. Firmo un día por la, por la tarde, a eso de las dos y media llegué aquí, y a las tres justo es cuando entra Pep al despacho y, y empezamos a hablar. Y, y me dice, oye, vente al despacho, vamos a hablar. Vamos, bienvenido, ¿eh? nos damos la mano. Me dice, bueno, a las cuatro y media entrenamos hoy. Yo acabo de volar hace 3 horas, o sea, no, no me ha dado tiempo ni. ¿Estabas un poquito cansado, ¿no? ¿eh? No, aparte de cansado, <risa> llevaba dos, dos semanas sin entrenar ni jugar. Claro, y me dice, no, no, hoy entré. si no he traído ni las botas. Claro, fue lo, fueron los de Playercare a buscarme unas, unas botas al, a, a una tienda y, y nada, me entrené con unas botas que no eran mías. Y después de entrenamiento me dijo, ¿te sientes para jugar mañana? A ver, sentir, yo no sé, no creo que esté preparado, pero yo estoy preparado para lo que venga. O sea, si tú confías en mí, yo te voy a demostrar. Luego tenemos una, tenemos partido el sábado y… no, perdón, el miércoles, ya sabes. <risa> para firmar contrato, dale. Bienvenidos, eh. Ya, ya, ya. ¿También ¿También para Gracias, Dave. Sí, se encarga todo. Y justo al día siguiente de llegar, eh, juega mi primer partido, ganamos 3-0 y, y fue una experiencia súper bonita porque además me salió bien el partido. On 3-0 a Manchester City. Entrenamientos. ¿Qué te ha impactado? ¿El juego? ¿En la táctica? ¿Qué, ¿Qué es lo que más destacas un poco del equipo? Bueno, yo creo que sobre todo el, la, la rapidez con el, con el balón, sobre todo ya desde, desde el inicio del entrenamiento, los rondos se, se nota la, la calidad que hay en, en el juego y la verdad que yo creo que, que eso es lo que, lo que más destacaría al principio, pero sí que es verdad que una vez estás. Estás dentro, te, te vas acostumbrando y, al final, con los, con los buenos compañeros que tienes, es, es, todo, es todo mucho más fácil. Voy a coger otro. Tu debut. ¿Ya nos has hablado un poco de, sí, de tu he debut? Sí, ya hablado. Pues yo, la verdad, es que también guardo muy buen recuerdo porque bueno, jugamos contra el Barça en el Camp nou y ese partido pues, eh, me, hizo, me hizo muchísima ilusión porque, al final, eh, yo jugué 8 años en el Barça también y Barcelona es, es mi ciudad y debutar con el, con el Manchester City también era por, por una gran causa y la verdad que, que fue, todo, fue todo perfecto y, y muy contento de, de aquel día, lo recuerdo con, bueno, con una, con una sonrisa, creo que sí. Objetivos. Bueno, yo creo que al final el objetivo que, que nos ponemos a principio de temporada yo creo que eh, está claro, es intentar eh, ganar todo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, además, nos han tocado equipos muy fuertes desde el principio en, en las Copas. Evidentemente, eh, los objetivos siempre son los máximos, pero sí que el club, yo creo que tiene muchas ganas de, de Champions. Es un objetivo fundamental para el club y para nosotros. Venga, Paternidad. Todavía no te toca, ¿no? Bueno, habla si quieres, habla si, si quieres. Pues sí, eh, tengo un nene de cuatro meses eh, y medio, casi cinco en unos días, y la verdad que te cambia la vida para bien, te satisface un montón, porque cuando llegas a casa eh, sabes que está ahí, sabes que, que aunque de momento no, no es el, el, el niño que quiera jugar contigo, que sepa quién eres ni da eh, sí que notas el cariño, eh, me, me está gustando, eh, aunque a veces por la noche es, gusta un, poco, es un poco pesadilla, <risa> pero, pero es normal, es parte del proceso y estoy encantado con lo que hay. Premier League versus la liga. A lo mejor la Premier es más contundente, más fuerte, más físico en la liga es un poco más técnica, a lo mejor. Eh, o eso es lo que se dice, porque luego cuando juegas tampoco te das tanto cuenta, sino que vives el momento. Y bueno, he tenido la suerte de jugar en, en las dos ligas, que para mí son las mejores del mundo. Y, y las dos son, son muy buenas, la verdad. Eh, hay equipos muy fuertes, de hecho, vemos cada año que hay mucha competición entre las dos para, eh, por ejemplo, la Champions y, Muchas veces es la rivalidad ¿no? entre Inglaterra, España y, y al final mola. Sí, yo también he tenido la suerte de jugar en, en las dos y bueno, es un poco al final lo que tú dices: que la Premier es, un, es, una, es una liga impresionante donde muchos clubes, hay, yo creo que hay más clubes más top para, para competir por el, por el primer puesto y eso lo hace mucho más competitiva y mucho más visible. Por sí, resulta, es verdad que luego lo has dicho. Menos diferencias entre los equipos de abajo, de aquí, de la Premier, comparado con los primeros, que en España a lo mejor el primero contra el último. O sea, yo creo que ahí hay un margen un poco más grande. Sí, pues una pequeña diferencia. Venga, a por la última. Selección de España. Desde la sub-16 eh, siempre he ido, he estado en todas las, en todas las generaciones. Hemos podido conseguir el, eh, el europeo sub-17 el europeo sub-19, ahora tenemos el, el europeo sub-21 que, que podemos hacer historia haciendo el, el triplete, o sea que, que podemos hacer historia y veremos a ver cómo va este verano. Eh, desde mi primera convocatoria con España fue todo demasiado bien, fue como, como una película realmente. Desde que he llegado ha pasado eh, varios campeonatos, eh, entre el europeo, Nation League y luego el mundial, que la verdad han sido eh, torneos increíbles, que, que para mí de las mejores experiencias de toda mi vida. Pocas más palabras que decir, más que me que, que, que yo de, de poder ayudar a esta selección y de estar ahí eh, en todo momento. Pues nada, muchas gracias Sergio por la charla que hemos tenido, eh, espero que a la gente le guste y, y nada, eh, mandamos un saludo a, a los City fans. Chao, que va bien.